Hola chicos, buenos días, hoy es el día de la Navidad, el día 25 Y yo voy a ir a correr, entonces para variar la cosa, y sé que lo he hecho antes Pero vais a correr conmigo un poco, vais a ver el campo un poco Y vamos a, vamos a hacernos más fuertes el día de la Navidad, antes de, de comer Así que vamos a tener una aventura en el campo, el día de la Navidad Ah, buenos días. Habréis notado que está lloviendo. Bueno, está chispeando un poco. Pero no hace frío. No hace frío. Así que bueno, tampoco hace calor, ¿eh? Pero... Está bien. Vale. Cuando corro, hago la misma ruta cada vez. No cambio de ruta, porque no sé, no sé por qué tardo un, una hora en, en correr esa ruta. Y la verdad es que cuando corro es como una meditación para mí. Pienso mucho. Realmente la, la ruta no importa, pero también es una ruta bonita. Ha llovido un, un par de días, ya con el frío, el campo ya empieza a ponerse de, de barro, ya no está, ya no está seco, así que hace que sea más difícil correr por el campo. Y para los que se me siguen, que siguen los diarios de Gordon, vais a conocer esta parte Allí arriba está la chatca y hace mucho yo estuve allí grabando algo por lo, los caminos normalmente vas protegido eh, pero en esa parte, esa parte más abierta y por aquí en el invierno a veces hay un viento, sopla un viento muy fuerte hace que no pueda respirar bien. Pero hoy hace un día sin viento, hace un día muy, muy, muy, muy tranquilo. Está chispeando un poco. Vale, chicos, me he parado aquí para decir dos cosas. Primero, est, esto es para que se cabre Pedro Kenworthy, porque a él le, le, le molesta mucho eso de tirar basura en el campo. Entonces, vamos a ver. Aquí comen los, eh, beben los animales. Beben los animales. Y mira, alguien ha tenido la genial idea de tirar un, una nevera y un congelador aquí al agua y claro que ladrillos pero bueno menos menos problemas causan pero eso ni, ni idea en qué pensaban eh? en qué pensaban y también quiero deciros que he, llevo 17 años corriendo en este campo y no hay muchos animales o por lo menos yo sepa, que he visto una liebre, eh, he visto ningún conejo o un conejo, y corzos si sí hay, corzos, pero los otros animales, aparte de palomas, que hay palomas, no hay, y aún así los cazadores están aquí todo el rato y no sé qué cazan, porque no he visto nada, no cazan nada, y yo no hago mucho ruido en el campo, estoy corriendo. ¿Pero qué cazan? Yo creo que están para estar, para salir de casa para, para no estar con sus mujeres o algo así, yo qué sé Pero no hay animales por aquí Entonces, ¿qué están cazando? A, aparte de palomas, creo que siempre palomas Palomas, palomas, no sé Vale, entonces, vamos a seguir ¡Hola! Bueno, me he parado aquí porque me, yo recuerdo haberme perdido por ese camino. Este camino te lleva a Valdenuño, y por aquí a Viñuelas y a otros pueblos. Pero yo no, yo no sabía dónde estaba. No conocía muy bien el campo en, en esa época y andaba y andaba por aquí perdidísimo. Ahora. Ya he corrido mm, mucho campo, en bicicleta, también a pie, eh, haciendo footing, así que conozco muy bien casi todo en mi zona, por, por lo menos, y no me pierdo, ya no más, pero no me es que, como veis, no, no, no se ve nada, todo se parece, todo se parece, entonces es muy difícil orientarte, si no tienes el GPS en tu cabeza, imposible orientarte. Así que, sí, por eso me perdí varias veces, varias. Pues vamos a seguir. Ahora vamos a bajar por God's Bank, ¿vale? La Cuesta de Dios. Eh, es el nombre que le, le hemos puesto mi hijo y yo. Y luego vamos a ir por el camino de abajo en el valle que, que nos lleva a valdenunño ¿vale? Y en, en este camino hay mucha... Eh, mucha protección, muchos arbustos y eso. Así que es un, un camino tranquilo. ¡Vale! ¡Vamos! Este campo es lo que... Bueno, yo diría que es un campo duro. Eh, y para correr en este campo necesitas unos, unas botas muy buenas o zapatillas de, de correr. Y Cintia me compró unas botas que son de senderismo, de, en inglés, fell running. Tiene una suela muy buena, muy buena. Y entonces voy muy bien con estos. Y son impermeables también, que también es importante. No hay nada peor que correr con los pies mojados. No hay nada peor. Como veis, hay partes de arena, partes de barro, partes de piedra en el camino, y hay rocas, y cuestas de arriba, cuestas de abajo. Entonces, tienes que correr con cuidado. Cuando viene la lluvia fuerte, las lluvias, las muchas, esa parte se convierte en río. Aquí, o en creek, como dice Al Rist, o riachuelo eh, y decimos stream, ¿no? Pero a veces es un río. Aquí arena pura. No sé si echan arena o es natural, no sé. Qué guapo el campo este. Qué guapo, qué silencio, qué tranquilidad. Dios, me encanta. Me encanta, ¿sabes? Cuando yo vuelvo de hacer footing, me, me noto más alegre, más relajado, más feliz, más en un buen espacio. Oh, cazador, cazador. A ver, yo voy a esperar a que se vayan. Porque tiene perros. ¿Cuántos perros tiene este hombre? me han avisado que, que lleve un gorro rojo, que lo, lo he pedido para reyes, porque dicen si no te ven te pueden disparar, ¿vale? porque yo llevo negro cuando corro. Así que eh, he pedido un gorro rojo. Es que en 17 años me he topado con, con un cazador dos veces o tres veces. Pero, digo, tenerlo a mi lado, pero es mejor, es que solo tiene que disparar disparar una vez, ¿no? Así que mejor protegerme con un gorro rojo. Vale, ahora vamos a ir subir por The Banana Slide, ¿vale? Y antes me costaba mucho subir esta cuesta. Pero ahora, claro que tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, pero ya puedo, ya puedo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, chicos, aquí estamos Arriba del todo Y aquí abajo El pueblo de Valdenunio Fernández ¿Vale? Y aquí, este es mi sitio Como, a ver, a ver si podemos ver Lo, lo guapo que es mi sitio ¿Vale? Es, es un sitio precioso Está en lo alto también, pero está, estamos en plena naturaleza y la verdad es que yo vengo aquí cada vez, corro dos veces por semana y aquí rezo, medito yo doy las gracias por todo eh, que tengo en mi vida y por todo lo que, que tendré en mi vida también y por todo lo que he tenido en la vida hasta la fecha, es que en mi opinión, cada cosa que nos, nos pasa, sea buena o mala, viene para enseñarnos algo y aprendemos de esa experiencia y, y aprendemos más de las experiencias malas que de las experiencias buenas, pero no, realmente no son experiencias malas, son experiencias buenas. Porque nos enseñan si estamos escuchando. Estoy muy agradecido. Y muchísimas gracias a todos los seguidores de Live in Spanish, de Gordon's Diaries. Gracias por seguirnos y por todos los comentarios tan bonitos que hacéis eh, sobre todos los vídeos que hacemos. Y vamos a seguir haciendo la misma cosa en 2022. Y vamos a se seguir igual de alegres. Y vamos a pasarlo bien, porque, ¿por qué no? Hay que pasar... pasarlo bien en esta vida, ¿vale? Entonces, es nuestro reto, es que reírnos más en 2022 y pasarlo bien. Entonces, vamos a seguir. En la última parte voy hacia la casa. Bueno, estamos llegando. Estamos llegando la de esa. Vamos a ver el bar nuevo. Están, están trabajando en el bar. No sé cuándo van a, lo van a tener listo, pero están ya renovando el bar. Menos mal. Es que una urbanización sin bar, es una urbanización sin alma. Dicen. Yo no tomo alcohol, pero es un punto de encuentro. ¡Eso es importante! Entonces, vamos a ver. Vale, aquí, había aquí unas escaleras que se habían caído. Entonces, han puesto un muro de soporte y, y lo han llenado de hormigón. Y luego lo han usado para, para meter todos los desechos de, de la construcción, que me parece buena idea. Entonces, este es el bar Podemos ver Entonces, baño Han puesto un suelo De De De maldosa, claro Parece ser de pizarra Pero no lo es Y aquí, la barra Entonces es bastante grande A ver si podemos ver es bastante grande. Eh, qué bueno, qué bueno. Y esta parte no sé qué hay. No sé qué hay aquí en la cocina, supongo. Pero bueno, ya tenemos. No sé cuándo. A ver. Sustitución de los cerramientos exteriores del bar social La de esa. Entonces eso de cambiar las puertas y todo. Y digo, obras de reforma integral del bar social entonces eh, ha venido eh, de la diputación de guadalajara mm, nos han dado dinero yay qué bueno qué bueno claro que hay mucho que hacer hay mucho que preparar porque está está hecho un cristo ¿eh? pero bueno por lo menos ya adentro bien y lo van a pintar supongo echarle una capa de algo para que, para que parezca un poco más bonito. Bien. Vale, para casa. Ahora para casa. Mucha gente está comprando casas aquí. Casi todas las casas se han vendido. Porque ya la gente quiere quiere vivir en el campo, y no en la ciudad. Y con razón. Los entiendo muy bien. ¡Aquí! ¡Aquí estamos! Entonces, chicos, eso es todo. Muchísimas gracias por compartir la aventura conmigo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Y feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Hasta luego!